Du Unbox Hola qué tal, bienvenidos a este Unbox de Brothers of Legends eh, Mientras abro estos paquetitos les voy a mostrar lo que es el, la ficha técnica de esta caja Y también les voy a hacer el recordatorio del de análisis que hicimos de los ratios Por si quieren darle una, una mirada lo voy a dejar en las tarjetas Y pues bueno, también les voy a poner a continuación lo que, es, lo que estamos buscando, que pues yo creo que como muchos estamos buscando la reimpresión de Forbidden Droplet. Y pues bueno, vamos a ver qué tal, si tenemos suerte o no. Y pues vamos a comenzar. Night Shield Barrier Recuerden que también vienen los hermanos Curibo, Entonces vamos a ver también si podemos armar el set. Y pues después usarlo en alguna baraja. Estoy para ahí. taice es topic 6 starving benemi dragon altergeist es Alert, muy bien, eso es, Nibiru. Muy bien, Nibiru, virus es la, la veníamos buscando centaurmina. Force And, uh, the meat, speed, right, the scratch. Alter Gaze, Esta está por lo que vimos en el análisis es un poco complicado de que salga. Time Cleo Steel Kragen Spawn. Otro gran pademete. Piri Race Map. Otro D-Force. Wing Rectal, esta la estamos buscando también para una baraja que estamos armando de Luz. Ya, huí. <ríe> Como ya te su pequeño. Aquí está. Topo puede... ya. Dragonar. Aquí está. Performa para el curiblo. Curiboble. Curiboble. <risas> Light Bird Strike. Muy bien. También para nuestra estrategia Light luz el Kragen Spawn nuevamente repair judgment y vamos a ver el último que nos va a traer y Relinquished Animal muy bien bueno vamos a aprovechar esta pausa para que se suscriban si es que ya llegaron hasta aquí si es que les gusta el contenido del canal y bueno, vamos a seguir. Yo Topia Dragonar. Forma para el Cori Bird Strike. Still Rebirth Judgment Relinquished Animal No Unite Shield Barrel. 7c w h Estoy para ir. Estarvírme mi dragón. Otro Altergeist Gilert. Astral Kuribu, muy bien Este también es un poco raro de que salga Aquí está, este creo que era un Una carta de premio algo así estuve viendo. ¡Oh, perfecto! <risa> ¡Wow! Muy bien. Forbidden Droplet. La hicimos. Ya la hicimos con esta. Y nada más que arte tan bonito. Strike the case poker speedroid scratch. Topic Sage Kraken Spawn Gran pa de metal. Map, D Force, a ver qué nos trae. Bien tal, perfecto. Bueno, pues pasando al resumen, tenemos que del checklist solamente conseguimos dos de las cinco que estábamos buscando. La caja tiene un costo de 80 dólares eh, por cada una, entonces en total gastamos 160 dólares aproximadamente por ambas cajas. Y de las metalizadas fue un total de 164 dólares. A continuación les va a salir lo que es el top 5 según el precio. Pues pasando a la sección de la favorita, pues tenemos que en esta ocasión es Forbidden Droplet. Una carta perfecta para el juego competitivo. Muchas gracias por todo y pues nos veríamos en el próximo Yu-Gi-Oh! Box.